Tengo sueño, y no puedo dormir me dicen no te mueran, no te va a SCIR no me salio, también salir déjate de mí no me vea morir Tengo sueño, no puedo dormir me dicen no te mueran, no te va a SCIR no me salio, también salio aléjate de mí, no me vea morir Tengo sueño, no puedo dormir me dicen no te mueran, no te, no te va así. Si no estoy, no empieza a buscarme. Si me vuelvo a suicidarme. Solo, solo vuelvo para afectarme. Lo mejor es cuando me asamblea. Mi sol y el comida. Tengo frío y mi me arde. Sabes que ya nadie puede salvarme. Sabes que para mí se hace muy tarde. sin amigos. No le frío. Siempre vacío Ya sabía que nos vivimos Que nos perdimos Lejos falta, todo contigo Y ahora solo el miedo No sobra mi cuello Ellos quieren que aguanten Yo sé que no puedo peor Que el mundo está feo Se siente tan feo No soy importante No llores sin miedo Yo soy alguien no puedo dormir Me dicen no te mueras, No te va a decir. Si no estoy, no en no me a no me me vuelves a solo solo no puedo me cuando me salve, mírame. Soy, soy, soy, de, tengo, free, de llorar, si me Me quiere yo no puedo más Me matar, yo no puedo